La directiva municipal de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, decidió este lunes paralizar por tiempo indefinido las clases en la Escuela Julio Plata de la Rosa de esta ciudad de San Francisco de Macorís, alegando que no hay condiciones para impartir docencias. Y las autoridades del ministerio, eh, de manera represiva, insisten en que los docentes continúan su labor en este centro educativo, que se, que se continúe impartiendo docencia cuando este centro no cuenta con las mínimas condiciones de seguridad para que el mismo eh, pueda ser utilizado. Nosotros hacemos la denuncia en este sentido y como Comité Ejecutivo Municipal de la ADP, sesional San Francisco Macorís hemos decidido no docencia en este centro hasta que el mismo cuente con condiciones hábiles para que se imparta docencia. El espacio de la escuela no está apto para recibir docencia, porque está muy destruida la escuela. Entonces necesitamos realmente que se hagan las cosas bien, para que ¿verdad? El, el maestro pueda impartir la clase como Dios manda. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.